Y a mí, por ejemplo, me, me dicen, Marce, dame una idea para escribir un cuento. Yo digo, mira, la mejor idea la vas a sacar de vos mismo. Eh, yo descreo de eso de poner en un taller de dibujo, por ejemplo, una hoja y tratar de dibujarla lo mejor posible. Cada uno tiene una hoja de, de, de, interna, digamos, sabe perfectamente que... Esa es una hoja personal, irrepetible. Entonces va y trata de dibujarla, por más mediocre o mala que le salga, es su hoja. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí alguien me pregunta cómo sacar adelante un cuento de terror, le voy a decir, bueno, haz una lista de tus cinco principales miedos. ¿sí? Los miedos que realmente vos, vos tengas. Hay uno que va a ser el, el prevalente y después los que más o menos podemos tratar de dominar. ¿Qué es lo que vos no podés dominar? Por ejemplo, en tu vida, cada uno de, de nosotros sabe qué es eso. Horror cotidiano. De alguna manera nos tenemos que defender, porque si no nos defendemos con eso, eh, no, no quiero nombrarles, darles una cátedra de, de política, ni de, ni de geopolítica, ni de filosofía ontológica, pero todos sabemos las cosas que estamos padeciendo mundialmente. ¿eh? No pensemos en nuestro país. Por ejemplo, en, en Suecia, que la gente dice que se vive tan bien, bueno, ya prácticamente no hay mujer que salga a la calle hay zonas que están liberadas por la policía bueno, si yo no me río de eso me tengo que pegar un tiro el narrador siempre va a ser así el narrador omnisciente en la enorme mayoría de los casos eh, presenta problemas de focalización eh, por ejemplo eh, vos cómo te llamas la de camisa negra? Bueno, yo no lo sabía pero supongo que Nico es el autor de la novela entonces la novela la está contando él desde el punto de vista mío como personaje Marcelo eh, bajó un poco el micrófono y la miró a Norma ¿no? paró cachito Nico ¿por qué pusiste en lugar de una señora de camisa oscura, una de camisa negra le pusiste Norma si Marcelo no tiene la menor idea de cómo se llama ella? Bueno, eso un eh, autor primerizo cuando trabaja con la primera persona no puede salir el personaje a decir. Entonces bajé, bajé el micrófono y lo había Norma. Ayer por primera vez te veo acá. Es, es así la historia. Entonces ahí uno se da cuenta cuando está trabajando con esa primera persona que la pifió de acá a la China, porque el autor sabe, el autor sabe que ella se llama Norma. ¿Ven? Entonces qué pasa? se confunde, se confunde el narrador con el autor, el autor se superpone al narrador y tenemos esa clase de problema. ¿Es una gráfica de escritores o, o particular en, en estos cuentos o es como más general de, lo, de los autores que te gustan a vos? No, no, yo eh, cada vez que me siento a escribir un cuento, primero, como te digo, miro bien adentro, en la, las profundidades de lo que uno puede llegar a sacar afuera. Yo jamás me psicoanalicé, jamás... La única que pise un gabinete psicológico fue para, eh, para un trabajo, para una búsqueda laboral, nada más. que este, No me tomaron, así que algo algo de, de, haber, de haber diagnosticado. No me atreví a preguntarles el diagnóstico. Pero para mí el diván es esto, este es el diván, ¿Ves? Acá está. Yo tengo acá mi psiquiatra, mi psicólogo, a mi, a mi psicopedagogo, todo. Muchachos, si quieren que vivamos momentos como este, que vivimos con Nico, vénganse todos al museo, ¿eh? les dejo todos los datos. Estamos en Avenida de Ceras, 2555, Museo del Libro y de la Lengua, el miércoles, o sea, mañana, si el programa sale hoy, mañana, que es miércoles 16 a las 19. Les mando un abrazo y bueno, acuérdense. Con Nicolás Amir Ortiz, Damián Vives y Pablo Forchinito estamos con este libro 25 noches de insomnio que te va a partir la cabeza. Hasta pronto.